sospechamos aún... ...y hablando de profecías satánicas... ...porque evidentemente estas no vienen de parte de Dios... ¿eh? ...mirad en este otro libro... ...el trueno de la justicia... ...la advertencia, el milagro, el castigo... ...la era de paz... ...dice... ...después de los tres días de oscuridad... ...¿os suena de algo esto de tres días de oscuridad?... De que se habla mucho de estos tres días de oscuridad... ...San Pedro y San Pablo bajarán del cielo... ...predicarán en el mundo entero... ...y elegirán un nuevo Papa... ...una gran luz brillará de sus cuerpos... ...y se posará sobre el cardenal que será nombrado Papa... ...el cristianismo se difundirá por todo el mundo... ...él será el santo pontífice escogido por Dios... ...para soportar la tormenta... ...al final... ...tendrá el don de hacer milagros... ...y su nombre será alabado por toda la tierra... ...naciones enteras volverán a la iglesia... ...y la faz de la tierra será renovada... Rusia, Inglaterra y China volverán a la Iglesia. Mirad qué profecías están surgiendo por tantos lugares. Y todas nos apuntan de intervenciones de personajes que están aparentemente en el cielo. Elías está en el cielo. Eh, Pedro y Pablo no, están muertos y no han resucitado. Pero para el catolicismo, evidentemente, están en el cielo. Y para la mayor parte de cristianos que, que creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Antes os he hablado de los dos testigos, ¿eh? Pues mirad cómo se van interpretando profecías, cómo Satanás tuerce las cosas hacia su lado. ¿Cuántas cosas no vamos a ver que nos van a dejar helados? Por eso entendéis que cuando se nos dice en la profecía bíblica y en Elena White, en sus escritos, que van a pasar tan grandes cosas que cuando nosotros prediquemos la gente creerá en el error, en la mentira y no en la verdad. ¿Por qué? porque a través de las puertas dimensionales de nuestros sentidos Satanás entrará como querrá y la gente ante lo que verá y oirá quedará prendada y decirle vosotros que eso es una... bueno, imaginaos pues ese es el mundo que nos espera en breve y ya podemos decir las cosas antes de que sucedan para que cuando sucedan crean porque si no, a ver quién va a ser el guapo que va a querer creer ante todo lo que se vecina vaya misión tenemos por delante y hablemos un poco de música diréis, ah vale, mira qué bonito, pues no no va a ser tan bonito la industria musical confía en Santa Hildegarda del siglo XII para desbancar a Lady Gaga estuvimos hablando de esta santa, ¿lo recordáis? Hildegarda que es santa y doctora de la iglesia Guy Sigsworth, productor de artistas como Borg, Madonna o Britney Spears, ha finalizado la grabación de la obra de una religiosa benedictina del principio del primer milenio. Compartir los más altos puestos en el top ventas de la música es un sueño para muchos, pero seguramente no lo era para Santa Hildegarda de Bingen, del siglo XII, compositora de más de casi 80 piezas musicales de extraordinaria calidad musical. Más de ocho siglos después, Guy Singsworth, músico de formación clásica y productor conocido por trabajar con artistas como Madonna, Lanis Morissette, Britney Spears o Borg, se fijó un día en ella. Le fascinaron las composiciones musicales delicadas y armónicas que reflejaban la extraordinaria formación a todos los niveles de la religiosa benedictina. ¿Recordáis que esta señora tenía visiones? La estuvimos presentando en el apartado de Puertas Dimensionales. ¿eh? Ya veis que esta persona que veis aquí en imagen... ...lleva a todos estos talentos... ...de la música actual. Ya hemos visto que algunos de estos talentos... ...a quién están sirviendo, ¿no? Sigamos. Hildegard, el nuevo álbum... Sigsworth lanzará el álbum Hildegard a través de la productora Deca y los expertos de la industria ya predicen que se convertirá en un éxito en las listas de ventas. Mirad qué bien estudiado tiene en el mercado. ¿eh? El productor ha trabajado en este proyecto con Stevie Winchard, una compositora y académica especialista en música medieval, que desde hacía años era una apasionada de las composiciones de Hildegarda. Wishart fue la encargada de adaptar textos antiguos a la música y de encontrar a cantantes femeninas aptas para poder expresar todo el potencial de las composiciones de la religiosa benedictina. Las canciones de Hildegarda tienen una especie de universalidad, es fantástica para cantar. No he estudiado un compositor contemporáneo que tenga canciones con un rango musical tan impresionante. Tengo la extraña sensación de que este disco podría convertirse en un éxito. Su música ya había sido grabada con anterioridad, pero esta es la primera vez que se ha producido con un toque moderno y con tecnología más avanzada. Goufrey Norris, crítico de música clásica del, de Telegraph, ha asegurado que, mirad sus palabras, ¿eh? tal vez no sea del agrado de los puristas, pero el disco evoca una atmósfera hipnótica. Estuvimos hablando ¿eh? de la hipnosis, atmósfera hipnótica a través de la música crea un ambiente tengo la extraña sensación de que este disco podría convertirse en un éxito la productora Deca también tiene grandes esperanzas para este proyecto ellos mismos aseguran que no es simplemente una grabación de música medieval además de las piezas originales de hildegard el álbum también cuenta con nuevas composiciones de texto de la religiosa combinadas con piezas musicales de sigsburg ...todo realizado por Stevie Wisher, que ha creado remixes de ambiente asombrosos. Una mujer extraordinaria para su tiempo. Hildegarda de Bingen es una de las mujeres santas más extraordinarias del final de la Edad Media... ...la Baja Edad Media, aunque posiblemente con una historia bastante desconocida. Gracias a Dios para nosotros ya no. Desde los tres años con visiones. Nació en el año mil no 1098, un año antes de que los cruzados conquistasen Jerusalén... ...en Bermersheim, hoy en día Alemania... ...fue la décima de diez hermanos... ...y estaba destinada a la vida religiosa... ...según la mentalidad de la época... ...sin embargo, ni mucho menos fue algo forzado... ...desde los tres años la religiosa tuvo visiones... ...y a partir de los cuarenta años recibió la orden... ...de ponerlas por escrito... ...la obra se llama Escibias... ...que ya la mostramos aquí... ...a pesar de sus reticencias... ...que incluso le llevaron a pedir consejo por escrito... ...a San Bernardo de Claraval contemporáneo suyo, en una carta que hoy en día se conserva y puede consultarse. Transmitió lo que la luz le dicta. Santa Hildegarda, sin salir del convento, con una cultura y formación muy básica, transmitió lo que la luz viva del Espíritu Santo, entre comillas, y nunca mejor puesto, le dicta sin poner nada de su cosecha. Así da a conocer música, poesía, la composición del mundo... La composición del mundo, ¿eh? Y revolucionó la medicina del momento al ofrecer una sabiduría sobre las virtudes curativas y profilácticas de una veintena de piedras preciosas o semipreciosas. Sanaciones a través de las piedras, ¿eh? Así como la respuesta a diversas enfermedades a través de la ingesta de una serie de alimentos. Vamos, que era como, por decir algo, tipo Elena White, pero además compositora, ¿no? ...y haciendo algunas cosas que exactamente no iban en consonancia con las de Dios. La medicina de Dios. Con los años los remedios curativos de Santa Hildegarda fueron bautizados por el pueblo como la medicina de Dios. Y ya en pleno siglo XX científicos y médicos alemanes descubrieron con asombro... ...los conocimientos de esta monja del siglo XII cuya sabiduría es para muchos algo que viene del cielo. Bueno, yo diría que sí que es algo que viene de arriba pero no exactamente del cielo del cielo. ¿Dónde están las potestades de las tinieblas en el aire? Nos dice el texto bíblico, ¿no? 78 obras musicales, sus 78 obras se agruparon en la sinfonía Harmony Celestium Revolution, Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestes. Proclamada santa por Benedicto XVI. Tras morir el Papa Gregorio IX inició su proceso de canonización que ha sido culminado precisamente este año por Benedicto XVI al ser proclamada santa en mayo mediante un proceso de canonización extraordinaria, es decir, sin haber pasado por el procedimiento ordinario de la canonización formal dado que la veneración al santo ha sido realizada desde antiguo y de forma continua por la Iglesia. Y en septiembre también doctora de la Iglesia junto con San Juan de Ávila, del cual también estuvimos hablando, ¿lo recordáis, no? Todo un icono que no desfigura ni un ápice frente a los de nuestros tiempos. He aquí un ejemplo de la extraordinaria música de Santa. Ahora lo vamos a oír un poquito, ¿eh? Pero mirad si es interesante. Recordad que estuvimos diciendo que iba a ser el icono de la nueva evangelización junto a San Juan de Ávila utilizado por el catolicismo para eso, reevangelizar el mundo, a través de qué? Pues de todo lo que hemos venido mostrando que harían, arte, música, cultura, eh, teología, todo lo que haga falta, ciencia, fe. Pues mirad cómo curiosamente ahora va a salir un disco de esta señora. Aquí tenéis precisamente... Una imagen, pero nosotros vamos a esperar un momento a poner el vídeo. Primero quiero que veáis esto. Esto es un grupo que se llamaba Enigma, ¿os suena el grupo Enigma? Sí, ¿eh? Que algunos decían, hola, qué canciones tenía, eh? más buenas y tal. Yo quiero que veáis, esto está extraído de internet, Mirad en la, esta imagen, veis a una señora, yo no sé si es de o no, pero mirad qué lleva en sus, en sus brazos. Esto no es un perrito ni un gatito, es un dragoncillo. Es un dragoncillo. ¿eh? Y mirad cómo debajo de Enigma, ¿qué aparece? Un pentágono invertido, o sea, con la punta hacia abajo. Bien, eh, ya recordaréis que precisamente aquí sea, bueno, Michael Cretu era el, el que se dedicaba a hacer este, este, esta música, ¿no? Y que tenía algunas eh, músicas que ya nos hacían volver a los tiempos del medioevo, ¿lo recordáis, ¿no? Aparte también alguna de tipo Sioux o, o de indios, ¿no? Aquí tenéis en mayor la imagen, ¿la veis bien? ¿Sí, ¿no? No me lo estaba inventando, llevaba un dragoncillo. Pues bien, vamos a ver algo más. Este vídeo de Hildegarda de Bingen con Ave Generosa. Oiremos tan solo un trozo para que veáis si realmente ese tipo de música es hipnótica o no es hipnótica. No que, voy a hipnotizaros, ¿eh? pero quiero solo poner un trozo para que os deis cuenta qué tipo de música se utiliza para crear un cierto ambiente. ¿Entramos? ¿Sí? Ya habéis oído qué tipo de música tan arropadora. Es una música que enseguida nos remonta bueno, creo que a vosotros vendrá imágenes típicas de estar en una iglesia, sentaditos, ¿eh? tipo canto gregoriano. Es un tipo de música muy bien estudiada que enseguida predispone tu mente a un cierto estado muy concreto. ¿eh? Puede gustar más, puede gustar menos, pero realmente tiene un algo que te va dejando un poco, en, en, sí, como aplatanado, ¿verdad? Bueno, son músicas muy bien estudiadas para tocar la mente humana. Sí, solo hay unas voces, no hay no hay instrumentización para nada, pero ya veis con, de qué forma la, con la melodía de la voz humana se puede llegar a, a quedar en, en un cierto estado también. ¿no? Mirad eh, cómo los cantos Gregorianos precisamente se basaban solo en, en música. Si no recuerdo mal... Eh, hubo unos monjes de Silos, eh, creo que se llama, o de silo de Silos, eh, que hicieron un número uno, de un canto gregoriano, todo un disco, y de esto hace unos años, ¿no? Pues bien, supongo que en la nueva evangelización volverán a utilizar este tipo de cosas que además llevan a este tipo de hipnosis, ¿entendéis? Es una forma de evangelizar de lo que ellos quieren y de preparar nuestras mentes para recibir ciertas cosas, ¿eh? Cuidado.